Hola, Apenas llegué a una nueva ciudad. Si se acuerdan del vlog pasado, estuve en Andong. Y acabé el vlog diciendo que iba a ir a otro lugar Entonces apenas llegué a este nuevo lugar que se llama Gyeongju He escuchado bastantes cosas buenas de este lugar que es súper bonito Que hay muchísima historia, muchísimos lugares donde ir Estoy muy muy emocionada de estar aquí Bienvenidos a Gyeongju Apenas llegué del camión de Andong a Gyeongju son solo una hora y 40 minutos de camión. Mi camión se atrasó unos 40 minutos porque tuvieron problemas. Pero está bien. Y por eso ahorita son las 4 de la tarde. Estoy un poquito cansada, no les voy a mentir. Pero como venimos de viaje tenemos que salir y andar así. Así que vamos a ir primero a un lugar que esperemos que no haya mucha gente. adentro es donde antes entraban a ver las estrellas y ahorita dicen que es una de las de las más antiguas que existen ahorita en todo Asia, eso se llama el Day. y ahorita estamos caminando por el parque aquí, hay muchísima gente y me da un poquito de pena porque todos me están viendo logear y porque hablo en español. muy cansada, pero salir a caminar aquí a esta hora es wow, hermoso estoy súper feliz que hice esto nomás en vez de estar hablando en este blog así lo único que quiero hacer es enseñarles como si estuvieran aquí conmigo porque es lo más bonito wow. está bajando el sol y hay un lugar que aparentemente es súper bonito ver el atardecer y la noche así que estoy caminando lentamente viendo qué hay por acá tal vez como algo en medio Este lugar se llama Woryongyo y es un puente. Ay, está hermoso nos. Sé, wow. Vamos a pasar por ahí ahorita. Nada más quería enseñarles cómo se ve la que se está oscureciendo con las luces. Está oscureciendo y estoy aquí sentada Lo más bonito de esto es la reflexión en el agua Pero nada más quiero sentarme aquí un rato De hecho hay mucha gente, hay muchos fotógrafos Que parecen que son como super pros Aquí solos también viajando Tomando fotos y videos Como les dije, aquí también pueden rentar Ropa tradicional coreana Y va súper bien así con, con estos lugares Hay muchas parejas o chicas Con sus amigas o sus hermanas Vestidas así, caminando y tomando fotos Yo la verdad estaba pensando En hacerlo también sola Pero hasta ahí no creo que lo voy a poder hacer O sea, ya me da pena estar andando sola Tomando fotos sola Con mi tripié, más eso, más eso. Ese vestido no creo que lo podré hacer Tal vez para la siguiente Tal vez después de varios viajes sola Podré hacerlo Pero por ahora no lo logro hacer Pero quisiera Se ve muy bonito Las fotos deben de estar wow, wow. Tenemos que cruzar Ya estoy en camino a cenar. ¿Ves? Estoy buscando un lugar para cenar sola. Y encontré un restaurante que creo que me va a gustar porque tiene una sopita calientita que yo necesito ahorita. Necesito sopa porque tengo frío. Ya se nos está acabando el día hoy. Se me está pasando demasiado rápido. Llegamos. Se me olvidó enseñarles dónde me estoy quedando. Es un guest house que otra vez parece una casa antigua. Estos son cuartos. Mi cuarto está aquí atrás. Me dieron esto. mucho frío, así que vine a cambiarme nada más y creo que me voy a llevar mi compu, voy a estar caminando aquí en las calles, ver qué hay eh, y si encuentro un café abierto hasta como las 10, creo que me quedaré ahí un rato a editar videos y así, la verdad no quería trabajar mientras estaba aquí pero siento la necesidad de trabajar, no sé si es buena idea aún sigo poniéndome Uh, me tengo que poner estas gotas Ay, y también tengo que ir a salir A comprar desmaquillante Y todo eso Así que sí tenemos que salir Compu, check A ver. Listísima para salir Caminar Vamos por acá a ver qué hay Vámonos Presiento que este vlog va a estar muy largo Estoy vloggeando literal Cada momento Super bien La verdad, ayer dormí como bebé. Son las 9 de la mañana y aquí a las 9 te dan desayuno. Me dieron pan, café, fruta, camote y huevo. ¡Qué emoción! Me gustó muchísimo este lugar. Lo que me gusta es que está calientito. Cuando calientan el piso en cuartos así donde duermes en el piso, te calientan abajo. Pero a veces lo hacen... Demasiado, y en las noches, cuando estás durmiendo, estás como sudando y no puedes dormir luego. Pero aquí todo estaba súper bien, dormí sin despertarme toda la noche. ¡Provechito! Las calles aquí a las 9 de la mañana están vacías. Ahorita estamos en camino a uno de los lugares que más quise eh, visitar. Aquí en. Gyeongju Porque está muy bonito especialmente Creo que durante estos días Pero vi muchísimas fotos de este lugar Quise tomarme una foto, quise ver Y se llama Taerunwon Se me hizo muy interesante porque es un lugar Que muchas personas van Porque es muy bonito Busqué en el internet un poquito sobre este lugar antes de ir. Porque pues es, es, también es importante saber dónde vas. Y la importancia de esos lugares. ¿no? Básicamente son tumbas. Vamos a estar viendo tumbas. Ok, está medio raro visitar una tumba. Y tomar fotos y todo eso. Pero este lugar se vuelve en un lugar turístico. Entonces, como que. También me dijo mi novio que... yo es el lugar en donde normalmente muchas escuelas traen a estudiantes a a ver y así ya entramos y sabía que aunque entre temprano iba a haber mucha gente porque hay muchísimos estudiantes que vinieron con sus escuelas pero está bien está muy bonito vamos a vamos a ver ok chicos de lo que estoy entendiendo de las tumbas mientras estamos caminando es que dicen que no hay mucho escrito sobre la historia, sobre quién está aquí, eh, cuándo se hizo ni nada, no hay mucha información, pero es estimado, son tumbas hechas desde la dinastía, creo, Shila, no estoy segura. lugar que creo que puedes tomar fotos de antes ahorita entré a un estudio que encontré te puedes poner uniformes de hace mucho te toman las fotos como si fueras de esa época y ahorita estaba hablando con mi mami mientras me puse mi uniforme y me dijo que es el uniforme que usaban cuando ella estaba en la prepa es de su época y sí estoy súper feliz que hice esto la verdad al principio me dio un poquito de pena entrar sola cuando entré fue de que me vieron y fue de que ¿sola? ¿una? ¿una persona? y yo sí <ríe> bonita experiencia ahora voy a estar caminando hacia el terminal de camión porque ahí es donde tengo que ir por el coche que renté para ir a otros lugares estamos en el coche que rentamos oigan si rentan coches y regresan el coche sin gas Son una persona muy mala Y ahora porque este coche no tiene Tengo que ir a una gasolinera Primero Y luego vamos a seguir turisteando por acá Me encanta poder manejar viajando Porque es tan cómodo <risa> Vámonos uno de los lugares que más yo siento que se tiene que venir durante el otoño aquí en Gyeongju y este lugar se llama Pulguksa, de lo que sé es un templo muy muy famoso y súper grande y miren lo que está enfrente de mí manejando hasta acá fue de lo más bonito también pensé que iba a estar más como rojo o amarillo después de caminar mucho llegamos a Beongju, El templo se construyó en 751, el año 751 hasta el 774, en la dinastía Shila. Tenemos que comprar boletos para entrar. Este es uno de los templos más famosos en Corea. Entramos. <música> Llegamos al templo Está mucho más grande de lo que pensé Y como es como montañosa Ya me cansé de estar caminando Debatí si quería venir o no Porque tenía que rentar un coche para venir y todo Pero wow, qué bien que vine Esto se llama el tobota Pagoda Es un pagoda adentro del templo De lo que leí sobre este Tiene una historia triste porque los japoneses cuando llegaron a Corea a invadirnos, este, lo destruyeron completamente. Lo destruyeron y lo reconstruyeron. Aquí estamos, hay demasiada gente, aquí estamos enfrente de otra pagoda que se llama el Sokka tap, tap Pagoda. Este, la verdad, no sé mucho, pero es uno de los pagodas más tradicionales y representantes de Corea. Pueden entrar al templo ahorita a rezar. Hay gente que está entrando. Salí de ahí porque hay demasiada gente. Si ustedes saben algo de mí es que no, no me gusta estar en lugares donde hay demasiada, demasiada gente. Literal, no, puedo, o sea, no puedo disfrutar del lugar si hay demasiada gente. Me cansé. Este lugar, increíble, muy grande. Caminé mucho y creo que me cansé mucho porque... Hay demasiada gente. Yo pensé que porque vine en un... ¿Qué día es? ¿Un miércoles? ¿Un jueves? Eh, no iba a haber mucha gente. Pero no. Vienen muchas personas en grupos. Como unas señoras que vinieron en un grupo gigantesco. Eh, también estudiantes. Creo que vienen mucho. Así grupos, grupos que vienen en camiones gigantescos Yo me canso muy fácilmente cuando estoy alrededor de demasiada gente Como que no me puedo concentrarme bien, como que no sé, no, no puedo Entonces me salí de ahí Iba a ir a otro lugar, pero ya como que ya no quiero ir <risa> eh, Siento que va a ser lo mismo de lo que hemos visto Entonces decidí no ir Ya tengo hambre, ya son las una y media No, ya casi son las dos Vamos a ir a comer Oh, eso que comí ahorita fue una de las mejores comidas desde que he estado viajando. ¡Cállate! ¡Ah! bueno. Estoy cansada. Vamos a regresar. se acabará mi vlog. Espero que les hayan gustado mucho. Quiero volver a viajar sola así otra vez dentro de Corea, pero también estaría padre salir de Corea hacer más contenido de viaje. Déjenme en los comentarios abajo dónde quieren que vaya de viaje. Y si sí se puede iré. Gracias por ver este video otra vez. Los quiero mucho. Los veo muy muy pronto en mi siguiente video. Adiós.